Una nueva ola de detenciones arbitrarias de opositores y críticos con el gobierno de Daniel Ortega fue la denuncia hecha ayer por la coalición Nicaragua Lucha, integrada por 20 organizaciones defensoras de derechos humanos de víctimas y periodistas. Las autoridades orteguistas detuvieron, acusaron y liberaron condicionalmente a más de 30 opositores y críticos del régimen de Ortega, según denunciaron familiares de los afectados, organismos de derechos humanos y abogados defensores embajador de Nicaragua ante la OEA, cree que Monseñor Rolando Álvarez podría quedar libre en los próximos días. Veamos por qué en el siguiente reporte. El periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo Marfield, dijo que la dictadura no gana nada teniendo a Monseñor Orlando Álvarez preso y que por el contrario se denigra ante el mundo y tendrá que liberarlo. Asimismo, McPhil afirma que el gobierno de Ortega lo quiere sacar, pero no sabe cómo, porque el obispo no quiere irse del país. Entonces ese es el dolor de cabeza que tienen, pero cree que la presión internacional y la interna va a obligar a que que eso suceda pronto. La violencia y el machismo está acabando con la vida de las mujeres en Nicaragua. Cuando María Isabel Hernández Viva salió a cobrar desde el martes una deuda de 10 mil córdobas a un vecino que le debía por la compra de dos cerdos, jamás pensó que su vida corría peligro y se sumaría a la lista deshonrosa de femicidios en aumento en Nicaragua. La noticia fue peor cuando familiares de la anciana de 65 años se dieron cuenta que fue asesinada y enterrada al lado de un sumidero por el mismo deudor en la comunidad La Flor en Rivas. Esta es la quinta mujer asesinada en menos de una semana en Nicaragua. En lo que va del año, al menos 26 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua a causa de la violencia machista, según datos de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. En la mayoría de los casos, las víctimas no han alcanzado justicia. La unidad azul y blanco le pide al Besie frenar fondos al régimen de Ortega. Una carta envió la UNAP a los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica con el objetivo de hacerles ver la profunda crisis política que vive el país, con una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad y aún con todo ellos, son principal fuente de financiamiento. En los últimos años, el 19.97% del total de la cartera crediticia del BCE se ha otorgado al régimen de Nicaragua, lo que significa el 80% del total de préstamos que ha recibido Ortega. El presidente del BESI, Dante Mossi, no ha explicado de manera convincente las razones de ello y más aún condenó las sanciones individuales que varios países democráticos del mundo han aplicado a funcionarios del régimen de Ortega por violaciones a los derechos humanos y los fraudes electorales cometidos. Y llegó el momento de informarnos con todo lo que acontece en el deporte. Con Miguel Mendoza. Adelante, Miguel. Usted tiene los detalles. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este segmento de Noticias Deportivas. Voy a empezar con la selección de fútbol. La conocida Azul y Blanco que participará en Copa Oro. Nicaragua por cuarta vez en Copa Oro. Y veremos cómo nos va. Pero lo importante es que la Federación de Este Deporte consiguió tres grandes amistosos para la selección. Esto no lo hace ni el béisbol. Porque aquí la selección de béisbol vino al Clásico Mundial y se fogueó con los países de Centroamérica. Y el fútbol la federación le está dando una cátedra al béisbol, por lo menos a la FENIVA, porque han garantizado amistosos con Panamá, con Paraguay y con Uruguay. Imagínense, dos de la Comebol y uno de la CONCACAF. Con esto se estará fogueando Nicaragua antes de este torneo que se va a realizar aquí en Estados Unidos. Nicaragua tendrá su primer juego en Miami, después se estará en San Luis y cierra en Charlotte. Son los tres compromisos de Nicaragua en Copa Oro. Por lo tanto, no nos queda más que reconocer la gestión que hace la Federación de Fútbol En torno a la selección nacional Y en el fútbol internacional Lionel Messi, el argentino Apareció pidiendo disculpas Y es que hay una controversia Allá en Francia Messi se fue sin permiso A un compromiso Que tenía en Arabia Saudita Con uno de sus patrocinadores Y esto originó una suspensión Del equipo del Paris Saint Germain Apareció Messi en un video pidiendo disculpas esto lo publicó en las redes sociales y se dirige al equipo, el Paris Saint Germain, a sus compañeros por su viaje a Arabia Saudita, por lo que el club decidió sancionarlo por dos semanas. Dice Messi en este video que colgó en sus redes sociales, quería hacer este video después de todo lo que está pasando, quería pedir perdón a mis compañeros, al club, sinceramente pensé que íbamos a tener día libre después del partido como venía pasando en las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual ya había cancelado anteriormente y este no lo pude cancelar. Más que nada, pedí perdón por lo que hice y acá estoy, a la espera de lo que el club decida. La suspensión implica que el capitán de la selección de fútbol de Argentina no podía entrenarse con el plantel, ni jugar, ni recibir salarios en estas dos semanas. No vamos con el boxeo, mañana en Guadalajara. Estará peleando Saúl El Canelo Álvarez, uno de los boxadores más espectaculares que hay. Pero además, el que origina mayores ganancias por el arrastre que tiene El Canelo con los mexicanos que van a cada uno en su combate. Es la primera vez en más de una década que El Canelo peleará en su tierra, allá en México. Y estará defendiendo el campeonato indiscutible del peso supermediano. Se va a enfrentar al inglés John Ryder. El Canelo tiene 58 victorias, dos derrotas y dos empates. Y es amplio favorito en las apuestas está menos 2000 esto significa que si alguien quiere ganar un dólar le apuesta 2000 al canelo y gana uno nada más en cambio si va a reader le apuesta uno y gana 2000 así está de dispar el asunto de las apuestas en torno al favoritismo que tiene el canelo reader tiene poder es un boxeador mentalmente fuerte según los entendidos ha ganado cuatro peleas consecutivas, pero no, no es lo suficientemente bueno para pensar que va a poner en peligro al Canelo, que perdió su último compromiso subiendo de categoría. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas se ha descubierto que después del primer mes de la temporada, los partidos están durando menos. Y es exactamente lo que siempre quisieron las Grandes Ligas, la televisión y los patrocinadores, porque en esta época el mundo vive rápido. ...y ya no estaban dispuestos a soportar 3, 4, 5 horas por un partido de béisbol. Esto estaba corriendo a los aficionados. Pues se tomaron medidas. Ahora, cada 15 segundos el pitcher debe hacer un lanzamiento... ...sin gente sobre las colchonetas. Cuando tiene corredores, cada 20 segundos... ...también están controlando la presencia en el cajón de bateo de los bateadores. Ya no se pueden salir a cada rato. Pues escuchen esto. Después del primer mes de la temporada los partidos ahora están promediando menos. Los juegos de 9 innings en Grandes Ligas promedian 2 horas y 36 minutos. Esto es una reducción significativa si comparamos con que el año pasado el promedio de cada partido de 9 innings fue de 3 horas y 3 minutos. Por fin, el acierto de las Grandes Ligas para reducir los encuentros en el béisbol nacional, pero, pero precisamente con Carlos Reyes Sarmiento, que es el comisionado del Pomares, Sufrió un infarto, lamentablemente. Se informa en las últimas horas que ya está fuera de peligro. Veremos cuando regresa Carlos Altrajín como director del Pomares. Es el hombre que está a cargo de las decisiones bastante polémicas y que de alguna manera generan muchos comentarios de los aficionados del béisbol. Y apareció Román El Chocolate González entrenando en Guachela, California. Y esto supone que viene su siguiente pelea, que va a salir en estos momentos... De ese tiempo sin pelear, la última, la última, el último desafío del chocolate fue en el mes de diciembre, cuando peleó con y perdió con el Gallito Estrada. Una pelea en donde ya prácticamente se decidió quién de ellos dos es el mejor. Entrenando el chocolate y probablemente esté en el pugilismo, en una nueva pelea en los próximos meses. Es todo en Información Deportiva aquí en Darío Medios. Buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas usted vea este segmento. Muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque hoy se anunció el fin del COVID-19. La pandemia que dejó al descubierto el sistema de salud colapsado de Nicaragua. El COVID-19 ya no representa una emergencia de salud global, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud. Este es un paso importante hacia el final de la pandemia, que ha matado a más de 6.9 millones de personas, interrumpido la economía global y devastado comunidades. El anuncio llega un día después de que expertos médicos de la OMS se reunieran a puertas cerradas, algo que venían haciendo cada tres meses para determinar si continuaba o no la emergencia sanitaria vigente desde el 2020. Desde que empezó la pandemia, las autoridades nacionales no establecieron restricciones para evitar la propagación de la pandemia en Nicaragua y han sido criticadas por la escasa información que brindan sobre la misma e incluso acusadas de ocultar las cifras reales de contagios y muertos por el COVID-19.